Dentro de la perspectiva de las sabidurías ancestrales, especialmente la tradición shamanica, se habla de imperturbabilidad, del ser imperturbable, como una traducción de esa simbología que nos remite a que no podemos estar fuera de nuestro eje, de nuestro centro, de nuestra zona de poder. Es decir, eh, tenemos que aprender a elegir lo que nos va a influir y lo que no lo que va a tener sobre nosotros poder para ponernos bien o mal, pero que esto sea elección de cada uno. Estamos en un tiempo donde hay mucho caos. Ese caos eh, no tendría que infiltrarse en nuestro mundo interior. El caos quizá simplemente es la otra cara de la medalla del mismo orden. El orden tendría que ser eh, organizado por cada uno en función de su estilo de vida, de sus principios, en fin. Pero básicamente podemos constatar que afuera hay caos impredecible en manos de nadie y en el fondo, sin embargo, la idea es así como surfear las olas, por muy grandes que sean, sin que ellas terminen dándonos un susto o un golpe. Eh, trata de preservar tu eje tu centro, tu armonía, tu paz interior, en medio de un caos. Si sí, caos y armonía, quizá no son más que dos caras de la misma moneda, por tanto, se pueden ir intercalando de vez en cuando. Lo importante es que no lleguemos a caotizar nuestro centro, nuestro eje, nuestro eh, punto de referencia. En la medida que eso preservamos, equilibrado, enfocado, aunque estemos en un caos en el mundo exterior, podemos preservar paz interior, enfoque, claridad en nuestro direccionamiento existencial y pues eh, bienestar. Creo que el caos exterior es eh, en mayor o menor medida inevitable, pero el caos interior está en nuestras manos, nuestra opción preservar nuestra paz interior a pesar de tanto caos en el mundo que nos rodea. Reflexionalo, compártelo y sigamos encontrándonos. Gracias. En